No sé si las mejores, pero muchas historias comienzan con hace mucho, mucho tiempo. La que les voy a contar no ocurrió hace tanto. Así que, hace algún tiempo, en una pequeña casa situada en una aldea costera, sonó el teléfono. Se apresuró a levantar el tubo y una voz dijo, Esta es una encuesta de interés público. Con certera decisión, depositó nuevamente el teléfono en su base. Suspiró y se fue a bañar. De pronto, un zumbido se manifestó de todas partes y la casa quedó oscuras. Con dificultad por la desorientación que le causaba, el ensordecedor chirrido salió de la ducha. Se vistió a tientas y salió al living a buscar respuestas. Cada paso se hacía más pesado. Desconocía cuánto había avanzado solo que el ruido se incrementaba y tapaba todos sus sentidos. Entonces se desmayó. Cuando despertó, el silencio reinaba. Tardó unos cuantos segundos en acostumbrar sus ojos a la oscuridad que ahora dominaba toda la escena. Se asomó a la cocina para constatar lo que suponía. El reloj del microondas estaba apagado. No había electricidad. La caja de la térmica estaba en orden. Comprendió así que el apagón se debía a una fuerza externa. Intentó en vano comunicarse por teléfono, pues este solo profería el chirrido que había escuchado antes. Dos segundos le bastaron para marearse y soltar al suelo alfombrado el instrumento de comunicación. Apoyó las manos sobre las rodillas, respiró hondo y se dirigió a la ventana. La única luz la brindaba la luna, que ahora se encontraba bañada en un azul intenso. El faro estaba apagado y el mar se detenía con el brillo del satélite. La aldea estaba oscura, oscuras, excepto por el reflejo del astro, que junto a la niebla generaba un ambiente trémulo. Algo afuera llamaba. Una voz en su cabeza gritaba que saliera. Así lo hizo. Fue atravesando el paisaje por la guía de quién sabe pero esta vez avanzando a pasos ligeros. Por instantes creía flotar. La voz era ininteligible, pero sabía qué hacer. Así continuó su procesión nocturna hasta adentrarse en el bosque, en los médanos. En su camino no vio alma alguna, pero esto no le afectó. La providencia marcaba su andar hasta llegar al destino que interpelaba. De pronto fue silencio. Se detuvo. Sonó estrepitosamente la sirena de un barco y corrió hacia la playa para ver mejor. Una nave enorme había anclado cerca a la costa. Se quedó observando, esperando que algo ocurriera. La sirena sonó de nuevo, y una tercera y cuarta vez. El agua ya alcanzaba y helaba sus pies cuando escuchó de nuevo la voz en su cabeza. Esa noche... Bajo la luna sintió un destello en su corazón un sentimiento que nunca antes había sentido y que no tendría palabras para describir solo podía sentir y dejarse llevar aquel sentimiento nacía de todas partes de su cuerpo y recorría cada fibra de su ser no supo entonces que hacía de pie en la playa ya no prestaba atención a su alrededor en éxtasis se internó en el mar lenta muy lentamente hasta cubrir sus cabellos la luna comenzó a menguar la oscuridad se hizo total unos minutos estaba allí y en ninguna parte bajo el mar sintiendo el chirrido comenzó a sonar otra vez y pudo sentir sus pasos hacia atrás el sol comenzaba a salir y sentía la arena acariciándole luego las hojas el corazón le latía de forma acelerada y los pasos seguían su ritmo. El granito en sus pies apenas era palpable ya cuando cerró la puerta de su casa y el sonido del teléfono le encontró nuevamente en la ducha.